Jesús de la Cruz Ayala, denunció ante el Comando Noreste de la Policía Nacional que desconocido lo despojaron de su cartera, conteniendo dinero en efectivo. Al ser cuestionado, narró lo sucedido. Yo fui anoche, casi a las 9 de la noche, atracado por un señor indio alto, en un motor CG, donde me llevaron mi cartera con unos 3 mil pesos, mi documento, el seguro y mi cédula. No Eso fue en, en el proyecto de Cerro el en el edificio de, de, la, de Cuatro Plantas, en la calle que va, de ahí hacia la banca eh, Paulino. ¿Cómo, ¿Cómo a qué hora fue? Porque... Eso fue faltando como 10 o 15 para las 9. Estaba armado eh, sí, el nombre Sí, con una pistola. ¿Él solo estaba acompañado? Él solo andaba solo. ¿Logró verlo? ¿Eh? ¿Había montarlo? No, en un CG. ¿Logró verlo? No lo vi bien, el rostro, la cara, porque estaba medio puro y yo vi nada. Eh, yo sé que es un indio alto, eh, nada más. Es que hay, poco, no, poco, nada. ¿Hay poco patrullaje ahí eh, eh, Las guaguas pasan, la policía, frecuentemente, pero por ese quinita que es tan cortita, no, no frecuente, no frecuente. Para su noticiero Telenor reportó, Arismendi la Antigua.